Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de Living Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 339. Se me concederá todo lo que pida. Nadie desea el dolor, pero puede creer que el dolor es placer. Nadie quiere eludir su felicidad, mas puede creer que el dolor que la dicha es algo doloroso, amenazante y peligroso. No hay nadie que no haya de recibir lo que pida, pero puede estar ciertamente confundido con respecto a lo que quiere y al estado que quiere alcanzar. ¿Qué podría pedir, pues, que al recibirlo aún lo siguiese deseando? ha pedido lo que le asustará y le hará sufrir. Resolvamos hoy pedir lo que realmente deseamos y solo eso, de manera que podamos pasar este día libres de temor y sin confundir el dolor con la alegría o el miedo con el amor. Padre, te ofrezco este día es un día en el que no haré nada por mi cuenta, sino que tan solo oiré tu voz en todo lo que haga. Y así te pediré únicamente lo que tú me ofreces y aceptaré únicamente los pensamientos que tú compartes conmigo. Se me concederá todo lo que pida. Amén.